Estamos en mayo con M de masturbación. Y para celebrarlo, o al menos una de las formas en que lo voy a celebrar, le pedí a la gente que me lee en Twitter que me compartiera los nombres más graciosos que conociera para la masturbación. Así que vamos a leer algunos. Buscar a Nemo. De Eduardo y Manuela. Manuela lo conocía, pero de Eduardo nunca lo había escuchado. Echar un 5 contra 1 y el que pierde escupe. Wow. Escrachear el chicharito. Sacudir la nutria, clásico, <risa> jugar con la bolita del mouse. <risa> Tocar el timbre del diablo, no sean así. Afilar el machete, despeinar la cotorra, también clásicos. La pájara. gallola, No, no entiendo ese. Jugar billar de bolsillo. Hacerle trencitas a la changa. Dejé. <risa> Bueno, ahí está el tweet. Invocar al genio. Ah, claro, porque el pene es como una lámpara. Sacar los mecánicos del taller. Desflemar el cuaresmeño. Hay otras cosas que no entiendo. Amalar el noema. Like. Empanizar la mojarra. Sobarse el frijol. Jugar al piano encantado. Jugarse el títere. Frottenberger Sacarle la punta al lápiz. Intentar cerrar la presa con un dedo hacer llorar al cíclope, <risas> acariciar la nutria hasta que vomite, ¿por qué? Y bueno, esas son solo algunas de las cosas que se les ocurrieron a ustedes. Y para seguir celebrando, el miércoles 16 de mayo tendremos un video en Sexplaining en el que hablaremos todo lo que los señores conservadores no te quisieron decir acerca de la masturbación. Así que denle like a Sexplaining o síganme en Twitter y nos vemos el miércoles.